Hoy es un día para volver a hacerlo de nuevo, sé las legañas, no mirar al placer, echarme huevos a todo eso que tenías, miedo que es al suelo, no al suelo, ni perro, solo cielo y micrófono, es la vecina que llama por el teléfono y yo no tiene llave y si está echado el pendillo, pero estoy echado en el sillón y paso, hay bebida y hielo en el vaso, yo no me levanto. Y otro le haga caso De esos días que no hay mensaje en el tema Te dejo la parienta a otro con el problema Pega el sol y no me queda crema Mañana rojo pero si todo esto queda guapo Merecerá la pena Me queda poca batería en el reproductor Me queda poca energía en el motor Pero habrá que darle alegría Habrá que darle entusiasmo a la melodía Que se reproduce a través de tus cantos Ve a los perros con su lengua de bota fumero En la tele sacan al chino judero En la radio suenan los 40 su normal pero no hay miedo, habrá que respetarle que hasta sus padres quieran deshelarles El calor no ayuda a la cordura, se huele el sudor pero me la ayuda Las gotas de sopor son una tortura, hasta las tortugas se meten en su armadura Ya ni gira girar girasol porque el sol es una locura